de medios, sobre todo eh, por el tema eh, siguiente, que nos asunta fixo a presentación ¿no? de, de una entrega de un número determinado de autobombas aos e, e a los concellos y a los distritos forestales para contribuir a esta lucha contra incendios. Evidentemente, estamos en campaña ¿no? desde hace bastante tiempo. Y esta eh, achega de material no será por los años y por las veces que se le va reivindicando más medios ¿no? para prevención y extinción de incendios y mejoras para el personal laboral. Y mejoras para el personal laboral, o sea tema que nos trae, ¿no? o resolver o problema de se haga. A pesar de que ser es una empresa pública, y que funciona como una ETT, dos incendios forestales, de administración y de no existir diferencias funcionales entre las brigadas contratadas directamente por la Consellería y las dependientes de Seaga, mantéñense las diferencias en derechos laborales que condenan o personal de Seaga a una precariedad laboral impropia de una administración pública del siglo XXI. No es necesario justificar o derecho de los trabajadores y trabajadoras haga que se aplique o quinto convenio colectivo de personal laboral de Asunta de Galiza, ya que están sometidos a normativa básica de los estatutos de los trabajadores, o que significa una clara discriminación en relación con los otros trabajadores y trabajadores que prestan servicios para la Administración galega, ya sea de una forma directa o a través de empresas privadas. Por este motivo, debe convocar, con carácter de urgencia, a las organizaciones sindicales presentes en la mesa seral de empregados y empregadas públicos para aplicación de este quinto convenio colectivo de personal laboral de la Asunta de Galiza a esta empresa. Además, debes ampliar la duración de sus contratos hasta nueve meses, no si consideramos que sí deben trabajar los nueve meses, realizando tarefas de extinción durante el periodo de alto riesgo de incendios forestales y labores de prevención y todo tipo de trabajos encomendados a empresa durante el resto del tiempo de contrato. Y deseo es es escandaloso dentro de los que a día de hoy se sin contar con dispositivos totalmente fragmentados y cada vez más privatizados y menos profesionalizados, con ausencia de un mando único y sin también con ausencia que falta coordinación, que vaya en detrimento de eficacia, o reconocimiento de tiempo trabajado en Seaga, no acceso a las listas de contratación de Asunta de Galiza, a experiencia en este trabajo consideramos que es fundamental, sobre todo, por los riesgos y os conocimientos determinados que conleva. Pero solo vemos la total desprofesionalización de este dispositivo, no que no se tenga en cuenta la experiencia de los profesionales y profesionales, se... y se emplean listados diferentes en un criterio uniforme de selección. No se mantiene un personal estable que garanta la profesionalización de estos equipos. Las precarias condiciones laborales ponen en peligro a sus vidas, jornadas excesivas, extenuación, maquinaria obsoleta, eh, variables de temperatura, falta de medios materiales como las EPIs precisas ¿no? para actuar frente a los incendios, y es correcto uso, e incluso en meses como en agosto, ¿no? que incluso la Consellería no ofrece a todo personal, o eh, trabajan con medios obsoletos. A dotación para las trabajadoras y trabajadores de máscaras con filtros amplos, aptos para monóxido o dióxido de carbono y otra serie de componentes, sustancias que se emanan de la combustión de incendio forestal. No se puede trabajar en estas condiciones. Evidente que siempre que teras en contas condiciones meteorológicas durante todo el año, porque el riesgo del lume está ahí. Hay que hablar de las medidas de que no tenemos un servicio de prevención trabajando en el monte en los meses de bajo riesgo, como limpieza de monte, como medida de precaución. Y es muy importante el conocimiento del húmedo, de su comportamiento, cómo proteger a propia vida y allea durante la actuación de extinción. No se puede poner en valor o patrimonio forestal, la biodiversidad. Habería muchos menos... Incendiar o montes fuera un valor para asunta si tuviéramos un gobierno que velara por el cuidado y explotación racional del monte y como consecuencia también de estas políticas se pone en peligro a vida de veciñanza, próximo a incendio, a vida de numerosos animales y de plantas y también aumenta la superficie afectada por el incendio. Es muy importante también dentro de las políticas que debería llevar asunta educación a población en materia de emergencias, pues es preciso una red que desenvolva estas competencias con el mismo nivel de implicación y calidad de la propia respuesta operativa ya o sea, que la formación ciudadana es fundamental para minimizar las consecuencias sobre todo en aquellas zonas rurales que quedan mucho más afastadas y que se tarda mucho más tiempo en llegar, ¿no? para que los propios profesionales puedan hacer extinción de lume. Imos a, prove, a apoyar la proposición de ley de AGE porque entendemos que eh, todos los profesionales deben tener unas condiciones mínimas para el desenvolvimiento de su trabajo y para su vida. Y también entendemos que es importantísimo dentro de la política de fijar a población esta medida. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández, eh, por el Grupo Parlamentario de Bloque Nacionalista.